Oggi ho il piacere di incontrare Sua eccellenza l'ambasciatore dell'Ecuador in Italia che ci ha gentilmente accolto nell'ambasciata per parlare del tema del momento della, della catastrofe che ha colpito il paese una catastrofe tremenda con molti danni, molte vittime presso la popolazione ecco ambasciatore, qual è la situazione appunto danni, vittime, persone disperse? In bueno, questo momento... Tenemos eh, 660 personas que lamentablemente han fallecido, aproximadamente 21 eh, personas eh, desaparecidas y tenemos eh, 30 mil personas que están viviendo en albergues y miles de personas heridas. Es un esto en el campo uh, de daños, de pérdidas humanas es muy grande. En la parte física, en la parte material, el daño es igualmente muy grande, muy significativo. puede sembrare una domanda banale, porque davanti a una tragedia del genere es obvia la respuesta, pero ¿cómo ha reagido el país davanti a, a esta tragedia? Ha habido una respuesta... Eh, muy grande, muy grande de solidaridad, de apoyo que ha venido este, esta respuesta tanto en el, eh, internamente de todas las regiones del país y en el exterior igualmente la comunidad ecuatoriana y extranjera ha sido dado una respuesta muy grande. En Italia la respuesta también ha sido muy significativa ya sea a través de donaciones en especie o donaciones en efectivo y la cooperación bilateral del gobierno italiano y además de una cooperación muy importante a través de los organismos internacionales como son la FAO y el Programa Mundial de Alimentos. Ovviamente, come lei ha appena ricordato, sono già molte le operazioni di solidarietà che si sono messe in moto. Anche noi, come Libera TV, abbiamo rilanciato la vostra campagna. Quello che volevo chiederle è un'idea delle, delle cifre, eh, quanto denaro, di quanto denaro si ha bisogno circa, quanto, quanto serve insomma, per aiutare l'Ecuador? Il dinero che si recaude è tutto è bienvenido ya que los daños eh, económicos, las pérdidas económicas son enormes, estamos hablando de billones de dólares. Eh, la ayuda que se logra eh, va en diferentes etapas. Este rato hemos tenido un gran apoyo, por ejemplo, a través del Programa Mundial de Alimentos, ya que tenemos eh, cerca de 520 mil personas que necesitan eh, alimentarse, que necesitan tener eh, medios, tener los eh, alimentos para su subsistencia. El programa eh, tiene previsto alcanzar a 260 mil personas o unidades eh, en los próximos tres meses. En este rato ya están 70 mil eh, personas entonces, es una ayuda muy importante. Luego de esto, eh, Italia ha dado una ayuda muy significativa. Primero, una ayuda a través de la Cruz Roja de 500 mil dólares. Eh, luego de esto, ha enviado a 10 expertos de evaluación de los daños físicos y estructurales que se da, que se han producido en los eh, edificios, en las áreas afectadas, especialmente Manaví. Y luego de esto, ha eh, Acaba de firmarse un acuerdo de reconversión de deuda eh, por 11 millones de dólares en favor de proyectos para proyectos de carácter social que van a ayudar a paliar este, este problema. Davanti a situazioni del genere bisognerebbe avere un unico obiettivo da parte di tutte le forze politiche, però in tutti i paesi succede sempre che poi la, la tragedia diventa anche strumento di lotta politica. Ecco, nel paese si, si stanno agitando forze per magari per rovesciare il presidente Correa, c'è qualcuno che strumentalizza la tragedia, mh, si è venuto a creare instabilità come nel resto dell'America Latina? E... Ahí siempre hay voces disidentes, siempre va a haber voces que no están de acuerdo, que cuestionan cualquier medida. Pero ha habido una respuesta en términos generales en favor de las víctimas, en favor de esta población que ha sido golpeada por este terremoto tan fuerte, que a propósito es uno de los más fuertes que hemos tenido en nuestra historia. Eh, y que, claro, cuando hay eh, acciones muchas veces hay eh, disidencia y eh, no siempre están de acuerdo las fuerzas políticas. Sin embargo, yo creo que el objetivo nacional es reconstruir, apoyar a esta gente eh, y esto se lo ha hecho eh, gracias a un fuerte, un liderazgo muy claro del presidente Correa y una organización realmente magistral, ya que ahora el 2 de mayo, dos semanas luego de ocurrido este desastre, ya se iniciaron clases. Es decir, la vida tiene que seguir. No podemos buscar y pretender que el... Eh, el, el momento ha terminado, sino al contrario, tenemos que seguir adelante, es un mensaje que ha dado el, el gobierno de impulso, lo podemos hacer, lo vamos a hacer, se está impulsando mucho el turismo, por ejemplo, a las áreas afectadas y ha habido respuesta positiva. Bueno, ambasciatore, yo la ringrazio y e, a nombre de Libera TV y e también como italianos estamos vicini al su país, al suo paese, Ecuador, y e esperamos que al más presto los problemas se si puedan resolver. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a Libera TV, eh, sobre todo por este mensaje que ustedes pueden transmitirlo a nuestros compatriotas, un mensaje de agradecimiento por todos los esfuerzos todos los esfuerzos que están haciendo, muchas veces los esfuerzos se los hace con el corazón y estamos conscientes que es así, tenemos que organizar a veces esta respuesta que podemos dar a los esfuerzos de nuestros compatriotas, puede parecer contradictoria inclusive, pero hay una planificación y se lo está haciendo dentro de esa línea de planificación, entonces, tenemos que ir ajustando esto la respuesta eh, ha sido muy interesante acabo de estar en Eslovenia inclusive donde he presentado mis cartas credenciales como embajador y ya Eslovenia también eh, está haciendo una contribución a través de UNICEF que es la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia eh, los esfuerzos lo estamos haciendo vamos a seguir haciendo, hemos abierto una cuenta de banco a través de Unicredit que está en la página de la página web de la embajada a la cual ustedes pueden acceder y van a ver esta cuenta es eh, intocable esta cuenta el dinero solo va a ir eh, directamente al ecuador y para ayudar a las víctimas así que por favor queridos compatriotas eh, italianos, ciudadanos italianos, queridos amigos, apoyen. Este es un momento en que mi país, los ecuatorianos, estamos de este apoyo. Muchas gracias.